Es Ezequiel González Cornelio, encargado de ponerle rostro a la financia y la economía en este Lo caso. importante es que funcione. Así eh, es. Que no se inaugure por inaugurarse. Digo, no déjame decir que se puede hacer de Santiago. Sí, perfectamente. Una central, una central bien equipada. Me, digo, todavía aquí no hay una, una estructura para tener una central propia, pero... Eh, se puede hacer se puede hacer sí, claro. se puede hacer perfectamente bien pero también yo no, hay algo que no veo y es la ubicación de los vehículos donde sí. el equipo bueno pero eso ya será distribuido veremos en los próximos días sí te digo que la, el personal de enfermería y el personal médico tiene más de un año que ha sido entrenado sí, sí, ah, bueno. sí eso sí ah, eh, a, mí no en eso. Eso es a mí me hay consta eso me consta porque la, yo siempre de, nunca me gusta irme eh, por los extremos de, de ser injusto pero eh, de que es apresurado, es apresurado. se Falta falta un poquito de tiempo. Pero hay que empezar. ¿verdad? Gracias a Dios ya vamos a tener un 9-11. Eh, las personas dicen del hospital, pero recuerden que la, gran la casi eh, una mitad de la población tiene un seguro médico y si tiene una emergencia lo van a llevar a una clínica. O sea que, o sea que no se necesita el hospital. Se necesita el hospital, ah. pero la gran mayoría... <risa> Sí, sí sea. pero te estoy hablando que un, si, tú, si tú eres una población que tiene un 35% cubierto eh, de seguro qué privado. Bueno, qué bueno, Sequel, es escúchame que te estamos sí. robando no, algunos no, minutos no, de tu pata. Qué bueno que tú mencionas hacerlo de seguro médico. Sí. Y que si una gente tiene, la mayoría tiene seguro médico. No, no, llevan, no, un 35% no al nada más. Hospital. Así pasó con ese jovencito, estudiante de medicina que estaba llamado a graduarse el pasado sábado en la UBME. Mm que, bueno, lo comentamos, sufrió una... neurisma Sí, desalcedo. O sea, 22 años. Tommy Brando, se llama el joven. 22 años. Se graduó, pero no presencial el sábado en la universidad. Y oigan lo que pasó con ese jovencito. Tuvo ese problema de situación de salud. Me dicen que fue llevado por su tío, que además es neurocirujano, y parientes médicos también. Fue llevado al hospital metropolitano de Santiago el Holmes. Un hospital que estuvo detenido varios años por falta de recursos y en el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina, uh -huh. a través del gobierno, se, se le inyectó una cantidad significativa de dinero para poder terminar ese proyecto. Si me equivoco, alguien que me diga que me estoy equivocando. Sí, ¿Verdad? Donde se llevó un acuerdo estratégico entre el sector privado y el sector y el Estado Dominicano para terminar ese proyecto que ha sido una maravilla. Ese joven fue llevado al HOMS. En horas de la madrugada, con esa situación, y le exigieron a los familiares depositar 300 mil pesos a esa hora para recibirlo. Uh -huh. ¿Quién tiene a esa hora de la mañana alguna emergencia, anda con 300 mil pesos en los bolsillos para depositarlo en un centro médico? Nadie. No los recibieron, señor González, Sergio Romero. Bueno, sí. Y tuvieron ese, que llevarlo. Eso pasa aquí en Macorino, queman las clínicas. Y tuvieron que llevarlo a, otra, uh -huh. a la clínica uh -huh. Coromina. Uh -huh. Y ahí sí lo recibieron. Afortunadamente, gracias a Dios. Y a ese esfuerzo que hicieron los médicos, el joven fue operado y ayer me dieron la información que todo salió Pero bien. Pero bueno en la Plaza de la Salud y en Sedimá, donde el Estado le da una subvención superior a lo que le da a todos los hospitales del país, si tú no depositas, no te reciben. Pero te está hablando con causa. Yo llevé al papá de Gina y hasta que yo no depositamos, hasta que no llegó una tarjeta, no le dieron palanca. Entonces, esa, para que ustedes ¿Mm? vean hasta dónde ha llegado el negocio de la medicina en nuestro país. O oh, oh, también el, el, el, la falta de, de, de políticas públicas que, ha, que hacen que ese, ese individuo, tenga un seguro que lo cubra 100% también. Yo no sé si es política pública, si es política de salud, no mira, sé lo que sea. Mira, asunto que usted ya su yo paciente no justifico eso porque yo soy médico y yo el, el, el, mi prioridad es el paciente. Pero si yo te busco una habitación que hay en el materno de expediente de gente que no ha pagado, es Innumerables. Sí, serio, pero. Y es por eso sí, que no, las empresas. Sí, no, porque, no, no, oye, es bien. que quien la recibe a él, aparte de ser un médico, es un administrador. Sí, pero está bien, no, yo no yo, estoy justificando me, eso, no, no, pero no presto, lamentablemente pero, es una empresa. Sí, pero para no cambiar sí. y involucrar esa parte, yo me sí. estoy hablando, me estoy yendo, tal vez estoy exagerando, me estoy yendo por la parte humana. Es cierto eso que usted dice. Mm, que ¿Verdad? Pero me estoy yendo por la parte humana. Una persona a, a punto no, de que no. se pudo haber muerto entiende entonces se pone por encima de todo la parte pecuniaria la parte económica además de quién lo está llevando otro médico otro colega que lo está llevando que si puedo hacer hecho de hasta por esa razón no se puede haber hecho pudieron haberlo recibido